vino mi primo, está todo bien, mi primo si hermano mi tío, hijo de mi tío, digo, hijo de mi tío loco, está todo bien, mamá. Me dice que se va a pelear con los locos y yo no hacía el aguante para ir allí, pegar un par de corchazos, digo, ¿sabes lo que pasa? digo que está re podrida la casa de y no da para pagar un giro adentro, digo, así algo, digo, vos tenés seguro en el. un alrededor cuatro Un y le digo, tenés seguro en el alrededor, no, bueno, andá y asegurala, anda y asegurala y cuando lo veas la casa y botarlo para arriba, para el seguro, bro, y vos te quedas libre, pero reventalo, y si vete, mira. Vos ve que pasar por encima, yo lo que levanto una mano, marcha atrás primero en la cabeza, dale.